Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, saludos a todas, a todos los que nos están viendo esta noche Vamos a poner unos lentes Hoy hace mucho frío Sí, hoy hace mucho frío, hoy la verdad que estábamos ya como ahí viendo solamente la televisión pero como no anunciamos que íbamos, que a lo mejor no hacíamos transmisión, pues íbamos a sentir feo que, que a lo mejor nos estaban esperando y que nosotros pues no, no les hubiera, hubiéramos avisado ni nada. Así que esta noche pues estamos aquí un ratito, son las 11 de la noche. Me da mucho gusto verlos a todos y cada uno de ustedes. Los días pasan rápido. Por un lado está bien porque nos vemos muy rápido, pero por otro lado está mal, porque se pasan rápido, rápido los días. Eh, me gustaría saber qué hicieron el día de hoy, por ejemplo, para conocerlos un poco más. Pero bueno, primero Andrea va a saludarlos. Hola a todos, buenas noches, qué bonito volverlos a ver y, bueno, a ver qué contamos esta noche. Dice, eh, Lilian, ¿cómo estás? Sí, claro que sí, Liliana. Sí, sí, sí, sí, la de, mi, la, de la de guardadito de Banco Azteca todavía es mi, mi tarjeta. Mira, aquí aparece mi tarjeta eh, de guardadito de Banco Azteca. Gracias a Jordi también un abrazote a Chicano murguía a Ghost in the World, a Luis Rendón. Qué bueno que aparecieron. No, ya podré dormir tranquilo. Sí, sí. De verdad pensamos que a lo mejor ustedes nos estaban esperando. Sí. Dice César Lago que él se peleó con su novia. ¿Por qué te peleaste, César Lago? ¿Por qué te peleaste con la novia? ¿Quién tuvo la culpa, ella o tú? ¿Cuál fue el motivo de la pelea, César Lago? Cuéntanos. Saludos, Ghost. Buenas noches, dice Imura Batusai. Buenas noches, Zotlak y André. ¿Por qué te dicen André? Que me digan como quieran, no me Saludos cordiales, ya vieron Pinocho. No sabía que en los ángeles, según la Biblia, eran criaturas como las que salen en Pinocho. Tenía la idea de que los querubines eran bebés. Sí, hoy ya vimos, ya vimos eh, Pinocho. Pinocchio. Pinochio. Pinochio. Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio. Eh, a mí me gustó mucho. Como que sentí que no es una película para niños. Eh, me gustó. A mí me gustó bastante, la me verdad. Me gustó, me gustó. ¿Eso era un hada o qué era? ¿Cuál? El de todos los ojitos. El sí. Azul. Era un hada, sí, ¿verdad? Sí, sí. Como... Bueno, en el cuento de Pinocho, de era Disney, hada. era un hada. En el cuento de acá, era como como una... Como una diosa como algo así. Pero me gustó porque en sus alas habían muchos ojos, o sea, tenía una una imagen muy diferente de lo que uno siempre vio en Pinocho. Sí. No, sí, claro, claro, completamente diferente es la historia, eh, los personajes, cómo están caracterizados y demás, es eh, muy diferente, y la época en la, que, en la que sucede, además de la calidad de animación de calidad de todo, está increíble, me gustó muchísimo, está muy bien esa película, Pinocho, pero nuevamente digo, me parece que no es para niños, eh, para bueno, sí, ¿no? Depende de qué tipo de papás sean, porque pues, a veces ven ustedes, los papás, ven con sus hijos las novelas y hay escenas de cama y cochinadas de esas, y pues ahí ven los niños también, entonces, pues acá Pinocho hay algunos temas que son... Eh, pues, Ay, sí, mira que son que, fuertes, ¿no? Mira lo que hice Oscar, sí, me pareció muy triste el final, o sea, yo muy bonita toda la película y todo pero yo le hubiera puesto un final muy diferente, muy diferente ¿Por qué es triste el final? Ah, pues, Porque o sea, queda solito, o sea, él se va y sí, es un niño de palo igualmente, pero, pero quedó solito, o sea, no pues no. Pero se puede encontrar a más, a más amigos Yo hubiera puesto un final de que ese, ese hada, esa hada lo hubiera vuelto, o sea, cuando estaban en la playa lo hubiera vuelto un niño de verdad y ya cuando el este el papá muriera y, y el grillo y todo esto ya fuera ya se hubiera visto un, un adulto este. o sea hubiera crecido Pinocho pero siendo un niño real y y hubiera sido como un final más feliz porque él hubiera sido una persona ya adulta y ya pues pero mira no no pero pero quedó de niño de, de palo y todo solito no pero a mí no, no me parece me parece que no sea un niño de verdad porque entonces a, habría un choque ahí emocional porque estaría cambiando a un niño por su hijo eh, él estaba buscando el señor estaba buscando aminorar el, el dolor de que su hijo murió y bueno con el muñeco de palo no no se siente tanto el, el que lo cambió pero si ya le pones que es un niño de verdad, pues es como cambiar a un a un niño por otro, ¿no? Sí. Pues bueno. Yo pienso eso. Yo pienso que, que no podría haberse convertido en un niño de verdad porque pues sí sería como cambiar, cambiar el hijo. Y al hijo pues se le tiene todavía el amor y no sé, no sé. Pero sí es muy triste al final. ¿Tú podrías cambiar un hijo por otro niño? No. Yo creo que no, ¿verdad? O sea... No. No, no, sí quieres a los dos, punto. Pero cada uno es diferente, sí, claro, seguramente. Sí, claro. Entonces, es diferente. sí, entonces yo, yo siento que por eso no lo cambiaron. O también no lo cambiaron para no terminar siendo igual que la versión original, ¿no? Al final, pienso, si sí. ¿sí lo vuelve niño de verdad. No. ¿En la, en la de Disney. Ah, sí. Sí lo vuelve sí. niño de verdad. Sí. Que yo me acuerde, sí, ¿cierto? ¿No me estoy equivocando? Sí, sí lo vuelve niño de verdad. En el cuento original eh, Yo no Yo no me acuerdo si, si lo vuelven un niño De verdad, pero Este Ah, pues, perdón, Sergio No Es que dicen que no la spoilemos, pero Bájale en el volumen Bueno, ya que, <risa> ya no importa Pero es que ya lleva rato en Netflix Sí, ¿no? ya lleva, y ayer que Antiguo ayer, que estábamos hablando La mayoría ya la habían visto Ya la habían visto, sí, de hecho ustedes nos la recomendaron uh -huh. Entonces, pues, sí, ya está. Es como la de Jeffrey Dahmer o eso. Sí. Que ya nadie la pela esa serie. Primero todos se hasta pintándose el cabello güeros y poniéndose lentes. Sí. Para parecerse a Jeffrey Dahmer. Y, y ya fue llamada de petate. Es decir, duró unos, unos meses, unos dos meses. Y ya nadie le pone atención a Jeffrey Dahmer y a esa serie. Yo desde el principio les dije, esa serie no me gustó. Hasta la quité y yo creo que ahora hay razón, si sí me dieron la razón o no sé, fue como modita, porque ahorita ya nadie anda pelando Jeffrey Dahmer. Pero sí, bueno, la película está muy bonita, todavía no sé cómo se llamaba ese, ese, como ese, esa, ese personaje que, que el, donde, donde Pinocho moría y llegaba que habían como unos ah, conejitos. Ese ese, ese ese personaje, ¿cómo ah, se llamaba? Me encanta. Es como una esfinge. Me encantó ese. ese que tenía su cola como serpientes. Uf, no. Muy bueno, muy bueno. Sí, era una, una como especie de mantícora también. sí Como una esfinge, una mantícora. Y mira eh, que se me hizo muy parecido al fauno. O sea, tiene como un, ah, una, un aire. Sí, a lo mejor. Yo no sé si Guillermo del Toro. Este haga dibujos, o sea, que él dibuje los monstruos. Yo creo que sí. A lo mejor sí dibuja, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso es que sí, son muy parecidos. Sus criaturas son muy similares, tienen características que lo identifican mucho. Como cuando alguien dibuja o hace pinturas, tienen un estilo. Sí. Así es el estilo también de, de los monstruos de Guillermo del sí. Toro. O pues sea, a lo mejor sí dibuja, ¿eh? Sí, sí, él dibuja. Tiene, tiene un mismo, una misma línea como de, de una costumbre ahí. Muy escondida de, de, de los dibujos, muy parecidos, muy sus personajes todos son muy parecidos. Entonces, sí, esa, ese personaje me gustó mucho. Mucho, mucho. Y lo mismo, pues el ángel o el hada que se aparecía también me gustó mucho. Sí, eh, también veo que los monstruos de Guillermo del Toro eh, le gustan los monstruos, pero como mitológicos. Uh -huh. Como que eso a lo que vieron todo, le, le gustan esos ese tipo de monstruos mitológicos. Uh -huh. eh, y bueno, en mi, en mi caso, a mí me gustan los monstruos, pero no los mitológicos. Los monstruos mitológicos no, casi no me llaman la atención, casi no me gustan. Me gustan otro tipo de monstruos, pero bueno, el pez estaba increíble. Uy, sí, el pez. El pez estaba buenísimo. Y, y también me parece, es que yo no recuerdo ya cómo va la de Pinocho. En la, la película de Pinocho, en la de Disney ¿También a Yepeto se lo traga una ballena? Mm, uy, no me acuerdo Creo que No, creo que no A ver, dígame sí, si en no la de acuerdo. Disney También una ballena se come A Yepeto, a bueno, Porque eso es muy Muy la historia de Jonás y la ballena ¿No? ¿Sí conoce la historia de Jonás? Sí, sí, sí, sí Sí, por eso me hizo pareciera a Jonas, Pero creo que en la historia original no no, no. No se lo traigo una ballena ni nada de eso. Pero sí. Dice sí. Alejandro que sí, que ¿Sí? Rebeca sí, que sí, todos dicen que sí. Okay. En la original ya no me acuerdo. Sí, sí, sí, dicen que sí, ¿eh? que, la, mm. que sí se los, se los comen. Yo no, no me acordaba de eso no. de Pinocho. Y bueno, eh, pensé que incluso parecía lo de Jonás y la ballena Y me hizo recordar una historia que leí también hace mucho sobre un pez que fue encontrado, no recuerdo dónde fue, seguramente fue en Europa, un pez que, que encontraron en una pescadería y que cuando lo abrieron tenía un libro adentro. Eh, no recuerdo de qué trataba el libro, pero lo extraño es que lo habían encontrado adentro de un pez. Y pues de que fue un hecho inusual, extraño, misterioso, reimprimieron el libro y lo llamaron el, el libro en el pez o algo así. Mm -hmm. Lo, lo reimprimieron y le pusieron nuevo título de, del libro dentro del pez, algo así se llamó nuevamente ese libro y tuvo popularidad, pero fue a raíz de que en la pescadería lo descubrieron dentro de un, de un mm -hmm. pez, había un libro. Qué chévere. Bonito eso. Dice, Andrea hace un dibujo en vivo de Pinocchio, será interesante ver cómo dibujas... Podrías hacer un dibujo aquí en vivo. Sí, puede ser. Pero imaginándotelo tienes que verlo. Eh, no, puede ser de la imaginación. O sí, el, el dibujo que quieran, sí. Podrías, ¿no podrías dibujar al gallo caballo, por ejemplo. Eso estaba pensando hoy, ¿sabes? Sí. Yo estaba mirando un montón de como de, de animales así bien raros. Ah, porque estaba leyendo tu libro de una de, de aquí está ahí, de criptozoología uh -huh. y me, se me vino a la mente Gabriel con su con su gallo caballo, Ajá. Y, y me quedé pensando cómo sería, cómo sería. ¿Cómo será el gallo caballo? Sí. Pues vamos a descubrirlo, mira, aquí, aquí. Entonces, sí, sí, sería como interesante hacer todos los dibujos, así uh -huh. los que dicen. Ajá, aquí tenía un dibujito, ¿quién lo hizo este? Yo no lo hice ¿Tú lo hiciste? ¿Yo lo hice? Sí ¿Tú estabas en la televisión donde yo lo hice? Pues, ¿quién más? Pues, no sé, porque... ¿Por qué me voy a dibujar yo solo? <risa> esos son tus dibujos, mamá. <risa> a lo mejor sí, ¿eh? Sí Sí, es... sí, sí, esos son tus dibujos uh -huh. No, porque yo me hubiera puesto copete <risa> Ah, pero la, a ver, la letra. Sí, sí es mía. Porque, ¿Eso ¿Es tuyo? ¿sí? ¿sí? ¿Es verdad? sí. ¿Y por qué te dibujaste? No sé. Disculpen, disculpen mi memoria. Yo les digo que no me acuerdo de las cosas, pero sí, tú haces las manitas así. Sí. Ah, sí. Dice que ¿Eso yo, es tuyo. Que yo hago así las manitas. <risa> pero yo, ¿por qué me habré dibujado solo? Ah, ya me acordé por qué, por qué me dibujé. Es yo o oh, no, yo creo que porque en una de estas que estábamos haciendo unos ejercicios con estas mujeres que te decían, de acuerdo a cómo dibujabas, a cómo te ah, dibujabas, sí. era, era lo que te decía, ¿no? De cómo era tu personalidad. Sí, Entonces, sí, sí. pues yo creo que sí me dibujé, sí, porque puse exactamente para que viera la letra también, y fue de ahí. Ah, sí, sí, sí. Ya. sí. Muy bien, entonces, este, mira, ahí tengo plumones en esa cajita que está ahí enfrente, junto al sasquatch. ¿Pero ese ¿pero eso es borrable? Son plumones. ¿Pero o, esos son borrables? ¿O, o, o tú quieres te... hacerlo en un color? se te pueden... Sí, son borrables. Se te pueden... Mira, ahí está el papel de baño. Ahorita pintamos... Ahorita hacemos pinturas y, y eh, que adivine la gente. Saludos a Ghost de the world, Aniel Max. Eh, gracias, Manuel Sánchez. En efecto, es arte. Sergio Rosas dice, saludos. Si eso lo vi, sale en la mayoría de sus pelis. Está genial. ¿Qué salió a la mayoría de sus pelis? Dice Oliver Francisco. Vamos a ver qué dice Oliver Francisco. Es que aquí no se pueden hacer bien las sombras. Muy... Bueno, entonces, donde gustes. Mamá. Oliver Francisco dice, cambiando un poco de tema, yo a mis manos yo a mis manos, un libro de los hermanos Grimm, yo a mis manos, un libro de los hermanos Grimm y ahí están, que supuestamente escribieron los cuentos más clásicos que conocemos pero con unas escenas que no pone Disney, como lo narran y está en pantalla, me gustó como tiene un contexto diferente, creo que pocos leyeron, eh, sí, verdad, creo que estos libros, estos libros, estas películas que vemos de Disney, son son cuentos antiguos y en esos cuentos hay, hay cosas, cosas diferentes, cosas que no son para niños. Y Disney sí las eh, evita, pero en los cuentos originales hay cosas como que a la Blancanieves la violaron los ocho enanitos, como que este, a Rapunzel le quemaron el cabello hasta, hasta que... Le, le quemó el cuero cabelludo, como que a, a, a Aladín lo acuchillaron entre cuatro árabes y lo sacrificaron al dios Baal. Y ese tipo de cosas no pasan en Disney. Eso, pero los libros originales, como, como todos los libros, ¿eh? Pasa que muchas de las películas también, de las que conocemos y hemos visto, primero son libros y de ahí la adaptan a la, a la película pero tienen muchas cosas diferentes, por ahí había visto algunas cosas diferentes en la película de Forest Gump, por ejemplo, que es un libro, o también en la, en la película de Rambo, en la Rambo 1, que también es un libro, eh, tiene cosas diferentes, el libro, que la película, y las van adaptando y van cambiando también. Qué bueno que el mundo real no sea Disney, es como la historia de la sirenita, la, la, la real es brutal. Que la historia de la sirenita real es brutal, no lo sé, me gustaría tener algún, aquí unos, algunos eh, detalles sobre esas películas para, para platicarlas. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Se acuerdan de mí? Hola, mi hermano. No, ¿cómo te llamas? ¿De dónde nos hablas? Soy Ángel Andrés, al que me puse Z, el que les enseñó Sumerso, ¿se acuerdan? ¿El que nos enseñaste a sumar? Sumerso, un, un centauro. Ah. ¿Se acuerda de mí? Un centauro, Sumerso. No, sí, me, acu un... me acuerdo de Sumiso. <risa> Buen chiste. Bueno, eso no importa. <risa> A este, ver. para usted, ¿cuál es la mejor película de Disney? Ah, bueno. A ver, este, bueno, Ángel dices, ¿verdad? Sí, pero prefiero que me cambie el apodo Z para ah, los que sepan de mí. Ya. A Doraimon. Ya, ya me, ya me acordé que no querías decir tu nombre y que te dijéramos X, ¿no? No, ya me cambié una mejor, llámenme Doraimon. Doraimon. ¿Qué ¿No son como, sí. como animes pornográficos? ¿Doremon o algo así? Para nada. ¿No? Me sonó, me sonó como a eso. Ah, no, me sonó como a Dorama. Esas son películas, son novelas coreanas, ¿no? Dorama. No, P. ¿No? ¿Qué son son los japoneses. ¿Qué son los Doramas? Anime. Anime. Doramas no tengo idea, pero ahora que lo dice lo voy a investigar. Ok, entonces, do Doremon... Doremón, me preguntas si cuál es sí. la mejor película de Disney a mi parecer. Sí. Híjole. Este, la de piecito en el Valle, en el valle Encantado. Pie pequeño. Ah, no, esa no es de ah, Disney. Muy bien. Esa no es de Disney, ¿verdad? No lo sé. Aún me faltan. Muchas películas de Disney por ver. A ver, déjame. Pero para mí yo digo que es Pinocho, porque ha, ha habido algunas cosas escenas que, que ha llegado a traumatizar a todas las edades y hasta, y hasta la fecha todavía sigue traumando a muchos. ¿Cuál escena es? De o Pinocho? sea, tiene toques de terror. La de Pinocho, tiene toques de terror. Sí. Díganme quién no se asustó cuando, cuando Polilla se transformó en burro. O cuando el monstruo correteaba a Pinocho y a Yepeto, y Pinocho bateaba para rescatar a su padre porque estaba noqueado. ¿Quién no se acuerda de eso? ¿O quién no se asustó? ¿En la película este, animada? Sí. Ver, yo no, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de que Pinocho bateó para el otro lado? No. O sea, que se le volteó, el, se le volteó la reversa. No. ¿No tampoco? No. ¿Cómo que bateó? A ver, cuéntame cómo, ¿Cómo está esa, esa historia, cuéntame. esa parte. El clásico de Disney. Sí, sí. No entendí qué significa batear. Eso dijiste, ¿no? Que bateaba para salvar a su padre. No, no, no, que nadaba. Ah, que, que nadaba. Estaba nadando, cargando a su padre, desmayado. Ah, mm -hmm. ya. Pues, mientras es que el monstruo furioso los correteaba para comérselo. Ah, la S como tipo ballena. Sí. Ah, es que yo me lo y sé. En la versión live action la, la pusieron muy fácil, como que el niño tenía un superpoder poder de nadar, la versión Disney. Pero sí si, si, si es de salió madera. Después de Pero si es de no, antes. si es de madera flotaría, ¿no? ya con eso. sí. Pues sí. En la versión Disney del live action así le pusieron que como era de madera, flotaba. Sí. Y tal era el caso que nadaba más rápido como Flash. Ah, no, se lo pusieron más fácil. Pero en la de dibujos animados, eh, entonces Pino. Ahí el niño batallaba y cargando a su papá, pues imagínese. Ya, que no. estaba desmayado. Estaba desmayado. Ya, yo me, es que no. esa historia me la sé con Jonás. ¿Sí tú sabes la historia de Jonás y la ballena? No, pero... ¿No? Bueno, es lo mismo, es como Pinocho, pero antes. Y es lo mismo, se los traga la ballena y viven allá dentro de un ratito, hasta que después los vomita la ballena. ¿Por qué los vomitó? Este, porque, eh, porque Jonás se, este, este, hizo oración para que Jehová los rescatara. Milagros del guión. Sí, esa, eso lo lo, ese de Pinocho, yo creo que esa parte de Pinocho la sacaron de Jonás y la ballena. Esto me recuerda a una historia en donde un señor estaba flotando en una... Estaba ahí en, como si se varado en el mar, flotando uh -huh. en una tabla. Sí. Y le reza a Dios para que lo rescate. Vienen muchos aux, auxilios, desde el avión, el barco, algunos que otros navegantes... Y este le rechaza su ayuda que porque porque Dios va a venir y no lo quiere no lo quiere hacer esperar hasta que se muere y allá en el juicio final le cuestiona que por qué lo dejó morir y que ahí Dios le dice yo no te dejé morir, te entregué muchos auxilios y tú me las rechazaste. Ah, sí, sí, es un chiste. En realidad esa historia es un chiste, pero sí tiene... No, no es un chiste, es pues, de verdad. Bueno, no sé si pasó, pero, pero fue como que una historia. Sí. Chiste nunca lo considero. Sí, sí, es un chiste. De que, sí, exactamente así como lo contaste, pero es un chiste, en versión chiste. No. Mm, espero que eso sea sarcasmo. No, de verdad, de verdad, de verdad, eso. Ese era es un chiste. Se cuenta como un chiste. Pero porque el, el este que está naufragando... Eh, eh, le dice a Dios que venga a rescatarlo entonces pasa de la pasa una lancha y lo quiere rescatar y dice no no porque Dios me va a salvar y así es como como va hasta el final y dice que él le había mandado este pues que lo rescataran y él fue el que nunca se quiso sus rescatar sí me recuerda más o menos a esa historia sí sí o sea tú pensaste que era una historia real no, yo creí que era una fábula con moralejas o algo así. Ah, podría Como ser. Una historia de comillas profunda. Podría ser. Ahora que me comentabas eso, me acordé de los que se meten a la jaula de los leones con la Biblia y, y para demostrar que los leones no les hacen nada. ¿Si ¿Sí has visto esos videos? Sí, también lo vi en un meme donde una niña está parada en medio de un león. Ahí frente a León y, y que comenta que Dios lo va a rescatar, pero rato después tiene carne gratis. ¿Quién tiene carne gratis? El león. ¿Es un meme? Sí, es un meme, ahí sí. Qué, qué raro, mira, lo que yo sé como, como cultura, tú lo conoces como meme, y lo que yo conozco como meme, tú lo conoces como cultura. <risa> No, la, el, la primera que te conté, del que rechazo ayudas, lo conocía como tal cual, como cultura. Y Hola. la última, eso sí es un bebé para que vea. Sí, por eso te digo que estamos al revés. Pero bueno, déjame mandar un saludo a Eduardo Maldonado, que nos mandó 65 pesotes. Hace poco sentí que una bruja me quería amarrar, por poco lo logra, por suerte fui fuerte mentalmente y pude liberarme de ella. ¿Qué miedo las brujas? Dice Eduardo Maldonado Ok mi hermano, ¿y qué opinas tú De la película de La Bella y la Bestia? Me está preguntando Sí, sí, sí, X No, llámeme Doraemon Ah, Doraemon, Doraemon no, Doraemon, Doraemon, Doraemon. Este, ¿qué, ¿Qué opinas sí. de la... Esa de la... De la dama y el vagabundo? Pues sí me gustó bastante y este creo aquí este en lo personal hay algunas cosas que, un ejemplo, hace mucho que no lo veo, pero de lo que sí me acuerdo en donde le puse F fue cuando el perro andaba detrás de, de otra perrita que obviamente tenía su dueña, su dueña. Sí, y que con eso surge el flechazo de dueña y, y dueño que en donde la primera vez ella siente como, como que una cosa y todo, y que rato después hacen clics los dos y ya tuvieron parejas. Dije, esas cosas no siempre pasan en la vida real. Cuando le das una mala impresión a una mujer, ella ya no querrá saber mucho de ti. ¿Tú, tú no tienes pareja? ¿Tú no tienes novia? <risa> no. ¿No tienes novia? No, pe Ah, no, no tiene novia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tienes novia? ¿Todavía no te interesan las chicas o, o, o se han resistido? Pues todavía no me interesan porque estoy estudiando, uh -huh. pero cuando me gradué me busco una. Pero pues ¿qué mientras estudias? Ni modo que no le hagas ojitos ahí a las compañeras. Es que tener novia requiere mucha responsabilidad, me lo han dicho. Ah, qué no sé qué tipos de responsabilidades, pero... Haría falta tener una para saberlo. Eh, qué inteligente es. Pues, eh, responsabilidad de que, que ya no me pones atención, que prefieres a tus amigas, que... Te digo es, que no sé, cuando, me, cuando tenga una lo sabré. Así es, eso es lo que dicen, o sea, en, en realidad de que una responsabilidad no, pero te hacen sentir responsable de ponme atención, que no sé qué, que no entras con tus amigos, que... ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿A ver el teléfono? Ese tipo de cosas. Una pregunta: Andrea, ¿es su novia? No, ella es mi compañera de vida, entonces oh. ya, ya las cosas ah, ah, son, son diferentes. Ya, ya son... No tiene, todavía no tiene. ¿No tienes o no tiene una? ¿Una qué? ¿Una pareja? Sí. Es que ya de grandes, ya cuando somos viejos, ya. Así nos llamamos. De novios es como de, de chavos todavía. ¿O como los waifu, le dicen? ¿Ya tú le llamas waifu a la novia? Eh, waifu, no. Entonces, el, el crush. crush ¿Tu crush? Sí, eso sí. Ah, aunque okay, sí. Sí, por ejemplo, tu crush. Yo creo que ya no tendría esa responsabilidad. O sea, cuando, son, cuando eran novias, sí había responsabilidades de las que hablas. Pero ya con crush... Ya no, ya, ya no es lo mismo. ¿O, tú, o no. ¿tus, tus compañeros no tienen ahí crush? Eh, no lo sé, no me interesa la vida de ellos, pero hay otros que me contestan y yo le digo, sí, sí, sí, ya, qué bueno, y todo. Ah, qué interesante. O échale ganas, más o menos, respuestas, para que crean que sí les pongo atención. Ah, ok, ok. Y mm. eh, pues, ¿ninguna niña te ha hecho ahí como ojitos o...? Te haya dicho que quieres ser tu wa su waifu y que crush y algo así. No. ¿No? ¿En qué año vas? ¿En qué, ¿En qué escuela estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando licenciatura en diseño gráficos y multimedios. Ah. Voy, ya voy a entrar para el sexto tetra. Ah, al sexto tetra, o sea, ya es el último, ya casi vas a salir. Sí. Ah, muy bien. pues Para el qué? año que viene. Es probable que ya, que ya salgan. Ah, ok. Entonces ya pronto vas a tener novia. O crush o waifu. Uh -huh. eh, crush siempre tuve, waifu ya no. Y novia pues próximamente. Oye, ¿y cómo te gustaría que fuera físicamente y interiormente? Físicamente no me interesa. Eh, interiormente... Pues, sin comentarios, porque cada mundo es su cabeza y lo que yo diga puede que levante polémicas en algunos que otros comentarios que están no, por aquí. No, no, tú tranquilo aquí, somos liberales, aquí decimos un montón de cosas y no hay problema. Entonces, este, ¿dices que novia no? ¿Novio sí? Nunca dije novio. Ah, ok, ok. Entonces era, como como que del interior? Como que, que le guste el anime... O que le guste las las ramen, o como qué? Pues que sea honesta y me valore. Ah. No puedo seleccionar listas de qué debe tener una novia ideal. Sí. Para eso son las waifus. A ver, a ver, explícame. Explícame, ¿verdad? No es una waifu. Explícame, ¿qué es una waifu y qué es una novia? Una waifu, personajes de anime una novia, pues una chica de verdad de carne y hueso, oh. que tiene sus propios pensamientos y al mismo tiempo este pues, ¿cómo, cómo le diré? Que vive, Una ¿no? persona que, tiene que vida. es ella misma, no es lo que tú quieras es lo que ella quiera okay. lo que al mismo tiempo re respete las decisiones de otros Oye, y entonces o sea, tú... En resumen, un, una, un hombre no puede manejar a su pareja o sea, a su, a su mujer. Y la mujer no puede manejar a su marido. Eso es lo que uno tiene que entender. Y en cuanto a tu waifu, ahí sí. Pues porque esa es una chica artificial. Oh, la waifu. Es ¿Qué? la campanita ¿El? de la filosofía de Peter Pan. Ah, ¿y la cruz? Um, ¿Qué es la cruz? Eh, alguien con quien sueñas que sea tu pareja. Ah. Ya sea real eh, o ficticia famosa o conocida, tú la tienes en tu lista de tu futura esposa. Ah, o sea que tú tienes crush, tienes waifu y todavía no tienes novia. Eh, crush y tengo waifu ya, ¿no? Y novia próximamente. Ah. Oye, Eduardo dice, mi waifu era Bulma, número 18 y May de Kof, jajaja. Ah, ¿sí? Por ejemplo, ¿tu waifu quién era? La Rosita de Lazy Town. Rosita Fresita, o sea, ¿te gustan? Cosas? <risa> no, es Stephanie Stephanie, Stephanie la de Lazy Town uh -huh. Stephanie, ¿de dónde dices? ¿De System of Down? De no, Town. ¿Conoce Lazy Town? Era bonita, sí. No me acuerdo. Andrea la conocí. Sí, Andrea sí. sí conoce a Rosita sí, Fresita de sí. System of Down. Yo no, <risa> pero bueno, dicen que está bonita. Sí, me es gustaría bonito. que la gente dijera entonces sus waifus, ¿no? Por ejemplo, aquí ya dijo Eduardo que Android 18, y Android 18 sí ¿Profe? lo conozco. ¿Por qué le dije, porque le dije profe? <risa> ¿Por qué le dijo este trofe? Ok, este, ya entendí, entonces vamos a, a ver. Yo ahorita no puedo decir waifus porque eh, Andrea se incomodaría. No, di, di, no, di. di. Se incomodaría entonces, pero Ay, no hay, incomoda, ¿no? hay la gente, eh, puede decir, waifus, waifus. ¿Tienes, ¿Tienes otra waifu por ahí, este, do, do, do, Doremón? Ay, el tuyo, amor, no pasa nada. Eh, eh, Jade, de Victorious. ¿Blade, el cazavampiros? Jade, J-A-D-E, Jade o Jade. Jade. Jade West. Jade, Jade sí, de, de Victorious. ¿De Victorious, La chica gótica. ¡Oh! Tú di que yo quiero saber también. ¿Yo qué? No, yo no yo no, no sé de, waifu, de de animes, no no sé. Yo conozco Dragon Ball y, y nada más. Todos quieren saber también. Dice, ah, hola entonces esas dos, sus waifus. Entonces si una, eh, por ejemplo, una cosplayer se disfraza, bueno, se cosplayerea o se caracteriza, de Jay, este, ¿si ¿sí te gustaría tomarte una foto con cosplayers? Ah, pues claro. Si hay se... que disfrutar cosas pequeñas. ¿Y... y digo pequeña porque como es ficticia no sería mi pareja, pero mientras haya una disfrazada hay disfrazada hay que imaginar que sí lo es. ¿Te gustan las disfrazadas? ¿Sí Depende qué tipo de es Ah, de las que se disfrazan de, de mujer, así, los cosplayers Sí, pero que no sea un travesti, por <ríe> favor Ok, este, muy bien, y tu crush antes, o sea, tu crush que dices que sí tienes, ¿no? Sí tienes crush Ya no Dijiste que crush sí tenías Tenía, pero ya no Ah, bueno, ok, y tu crush era alguien entonces de la vida real Sí. ¿Era de tu escuela? Seguro sí, bueno, sí. Claro que sí. ¿Y ella ya tenía novio? Sí. Ótala, ótala. ¿Y ya llevaba tiempo con él, seguro? Pues no me cabe duda, pero sea cual sea el caso, el punto es que ya estaba comprometida. Ótala, no, pues no, no puede ser, así Pero, ¡eh! Hey, la vida continúa, ¿eh? ¿no? Se va a morir. Eso sí. Hay hartas chicas para ti. Estábamos entre hablando de películas y luego de parejas y todo <risa> y ¿sabe algo? Hablando de películas, siempre he querido decirle eso a un amante del cine ah. o a un amante de caricaturas y estas cosas. Ah, okay. Discúlpeme que cambie de tema. A este... ver, cambia de tema, pues no pasa nada. Pero no me dijiste de dónde eras. ¿Sí? Ah, soy de Nuevo León. Ah, ya, regio también, ah, ok, regio. Bien, entonces, claro sí. entonces, ¿qué querías decirle a tu amante? Mi amante. Al amante de, de, de las películas, dijiste. Ah, sí, amantes de películas. Este, me he fijado que algunos tienen esa creencia de que un personaje sabe lo que es un Gary Stu. El de el de Bob Esponja. Bob Esponja. Gary. Sabía que iba a decir eso, pero no. Garistú es un personaje con el guión a su favor. Que, que. está hecho el guión para que él le favorezca, como Superman, por ejemplo. Sí, Superman es un Garistú, el correcaminos del Coyote es un Garistú. Ah. Este. En fin, eso, cuando tienes el guión a su favor. Ah. Y Mary Sue pues lo mismo que Garistú, pero en mujeres. Y Underdog lo opuesto a Garistú, un personaje con el guión en su contra, al que todo le pasa. Oh, no sabía esa, esa... ¿Sabe? Muchos tienen esa creencia de que un personaje va a ser amado si tiene mala suerte y que el personaje con el guión a su favor va a ser el apestado, Ajá. pero en realidad no siempre es así. ¿Oíste? No todos los que tienen el guión a su favor son amados. No, no todos los que tienen a su favor el guión son, Amado, ¿sí? son los odiados. Y no todos los que tienen el guión en su contra son los amados. Y vayámonos por la antigua creencia. Este, Mencióneme personajes con mala suerte que a usted le caiga bien. Personajes con mala suerte que a mí caiga bien. A mí, el, el Coyote sí. del Correcaminos, es, es, siempre este, empaticé con él, por ejemplo. A mí también me caía bien. El coyote. ¿Quién es más? Este... Yo también voy a participar ahí. Picoro, Picoro de Macu también. ¿A él todo le pasaba? Pues, al menos... Ah, eh... sí, es que él se murió. Sí, sí. Y puso a su hijo, que es interpretado por Carlos II. ¿Don Ramón? Ándale, no sé ándale, don Ramón. Don Ramón también, claro, don Ramón. Josh, Tedrick y Josh. Ah, ¿Le pasaba todo? Sí. Ah, eh, y este le hacía competencia a Drake por del tema del que hablamos de las chicas y todo. Ah, Uno lo conseguía y el otro batallaba. Ah, sí. ¿Y quién más? Hades. ¿Hades? ¿De dónde? El de Hércules. Ah, de Hércules. Ok. No el del jugo, el de Hércules. Eh, esos son gays, eres tú. ¿Esos son no, más? esos personajes no los, no los considero gays. Dijiste que gay eres tú, ¿no? Ah, no, yo no. No, no, no, que a, estabas diciendo que esos personajes eran gay eres tú, ¿no? Underdogs. Underdogs. Ah. Sí, cuando tienen mala suerte son underdog Ah, underdog Ah, órale, me gustan, entonces empatizo con los underdogs, fíjate. Sí, aunque saben que más no todos los personajes underdogs son amados. Y ya me adelanté, Mencionéme los tus que a usted le caiga mal. Ah, los Garistús. Los que tienen el guión a su favor. Ah, pues Goku, por ejemplo. Me, ¿Le cae mal Goku? Me cae mal Goku porque Pitch poderoso y nadie le gana. No me gusta. Este, Superman también es lo mismo. No me gusta. Este, ¿quién más podría ser? Ah, por lo sé, por ejemplo Este, ese, el nuevo Capitán América También lo mismo Capitán América Hércules ¿Dónde? ¿De la de Disney? Sí Eh, no, por como Sé que es mitología y sé que es un dios Pues ya no sé que gay era él Peter Pan Pero otro Galisto tú que aborrecía tanto Oye, sí, a mí me cae gordo Peter Pan Sí, tienes razón, fíjate Sí. ¿Tori Vegan? ¿De dónde es Tori Vegan? De, de Victorious. Ah, ok, ok. ¿Y a ti con quién? Bueno, dale, wey. ¿Con quién ¿Eh? empatizas más? ¿Con quién empatizas más? ¿Con los black dogs o con los Gayers tú? <risa> con los black dogs. Black dogs, no sé cómo dijo. Sí, yo te. Yo le digo underdogs. Ah, underdogs, underdogs, underdogs, sí. Entonces estamos igual. ¿Tú uh -huh. con quién empatizas más? pero no todos los underdogs son odiados y no todos los garistus son amados, quiere que le mencione garistus que todos aman a ver, ah sabes quién más me cayó con está... bueno, los gays era pues Bob Esponja, también lo odio Bob Esponja ahora le voy a mencionar los que todos aman está Box Bunny a él todos lo aman ah, a mí me cae corto también Box Bunny ah bueno ¿Batman también le cae mal? No, Batman no. Batman sí me cae bien. Bueno, en esa ya estamos de acuerdo. Este El príncipe del rap. Mm, me cae bien, me cae bien. Bart Simpson. No me cae tan bien, fíjate. Bart Simpson me cae, no me cae tan bien. Yo tengo uno que Drake, me encantaba. ¿El de Drake y Josh? ¿A quién Yo tengo uno que me encantaba, pero no sé... No sé qué es qué es eso de que están hablando, eh, me encantaba uno que era el, el conde de Patula. Ah, pero ese sí, ese me cae bien. Él no lo conoce, ¿verdad? No creo. Sí, él también sería esto porque había un enemigo que quería robarle su economía, pero le salía, se puede decir palabrotas aquí. Sí. Le salía un tiro por la culata. Ah, como con No, cangrejo. no, no, sí te pasaste, no esas palabrotas tan fuertes, no. Pensé que ibas a decir una grosería más, este, de, más decente, sí, sí te pasaste, pero bueno, no, no la repitas, esa sí estuvo fuerte. Espero que Perdón. no la hayan escuchado. Muy bien. Eh, a ver, ¿qué, qué me vas a decir de otra cosa? Me ibas a decir de otra cosa. Bueno, ahora la cosa está en que ya le he mencionado los Garistus con el guión, no, que todos amamos. Ahora sigue Underdogs, que nadie quiere. Ah, ¿Quiere okay. que le mencione? En a esta ver. es probable que se arme polémicas. A ver, a ver. Está Jerry de Ricky Morty. si ¿Sí ha visto esa caricatura? Sí, sí, sí, la he visto, sí. sí. ¿Estamos de acuerdo con que, con, que es, con que no es querido por el público? O que a usted le caiga mal? Eh, no, no me, me cae ni mal ni bien. Sí, vio escandalosos. Este, ¿Tú sí viste escandalosos, verdad? Sí, yo sí, sí vi escandalosos. Sí. Ok, Andrea también vio escandalosos. Bueno, eh, Andrea, usted ¿cómo, o ¿cómo le caía Panda? Uy, ya no me acuerdo. Terrible, terrible. No, me recargo el, el grupo Panda. Los detesto, lo odio. Panda también cuenta. Elmer de los Looney Tunes. Ah, ah ¿desde sí. sí. sí. ¿Este cae gordo? Sí, sí, sí ¿verdad? La orden, sí, sí, a sí, a mí también sí. me cae gordo, sí. ¿Le cae gordo a usted o porque ella y yo lo decíamos? No, no, sí me cae gordo porque, no sé, por pelón ni chaparro. No daba risa y ni siquiera miedo. Ándale, sí, exacto, sí, no. La reina cabezona de Alicia. Ay, oh, sí. Este... Y Electro del sorprendente Hombre Araña. Eh, esos que, Pero que bueno, caen gordos sí, los personajes que por muy cruel que el guión sea con ellos nadie los quiere oh. ahora aquí surge la pregunta ¿Qué, cuál es, ¿qué es lo que necesita un personaje para ser amado? o para ser bueno para... ante la crítica un buen personaje es el que tiene desarrollo como tal y ante los espectadores un buen personaje es el que tiene carisma o sea, si quieres que todos amen a tu personaje, sí. debes de darle carisma. Uh -huh. O de lo contrario, nadie lo va a amar. Eh, a ver, ya que tú eres experto en ese tipo de cosas, ¿tú cómo, cómo me ves como personaje? ¿Tengo carisma o, o les doy lástima y por eso están aquí en la transmisión? Eh, tú tienes carisma y haces mejores chistes que yo. <risa> ok, ok. Entonces, eh, ¿voy bien como personaje? Sí. Okay. ¿Ustedes me ven con carisma o, o doy lástima? Dime no, la verdad. Claro, carisma, completamente, si no ya te hubiéramos cortado. Aquí nadie ha dicho en el chat, ya córtale, ¿no? Nadie ha dicho eso, nadie. No. Ah, bueno, entonces, para un consejo para todos los escritores, que si quieren que a su protagonista lo amen, o algún personaje sea amado, lo que necesita es eso, carisma. Y les voy a decir una cosa, está en el instinto humano querernos juntar con alguien que caiga bien. Es ah. más, incluso podríamos defenderlo a capa y espada ah. a tal persona, incluso si está mal. ¿Por qué? Pues así de hipócritas son las personas que le da más preferencia a quien cae bien que quien esté bien. Oh. ahí el carisma es poder. Además del dinero, también el carisma. ¡Oh! Entonces, eh, si caigo bien, mucha gente ah. este, se pelearía incluso por defenderme. Sí, pero un consejo más, sí. nunca uses tu carisma para mal, porque de ser así, lo vas a pagar muy caro. No por mí, sino porque puede venir alguien más colmilludo o más carismático que usted, uh -huh. y es probable que a él lo escuchen más. Uy, pero la cosa triste. está que nunca lo usemos para mal. Úsenlo para bien. A ver, tú. Y también eso va para todos ustedes. Tú dime un personaje que y utilizó para mí. que utilizó ese, el personaje de que el carisma para mal. ¿Alguien que tú conozcas? Yo, algunas personas que conozco, o sea, que quién lo usó para mal. Sí, sí. Algunos que otros de mis enemigos de la secundaria y de la Ajá. primaria. Hasta se compró a los maestros. Ah, oh. Ok, lo usan para mal el carisma. ¿Tú crees que las chicas que son carismáticas, que son guapas, este, usan su carisma para bien o para mal? Pues eso, ¿cómo le diré? Es una pregunta sin responder porque más o menos es como preguntarme cuántas veces he caminado en mi vida o cuánto dinero he gastado. Porque aquí... Cada uno es, es bueno o malo a su manera. Pero okay. ya depende para qué la quieres usar. Para tu beneficio, o para entretenerte, o para hacer el bien. Eso ya va disparejo. Yo okay. por mi parte, pienso usar mi carisma para el bien. Okay. Okay. Pero al mismo tiempo no hay que ser estúpidos. No confundir la, la bondad con la estupidez. Todo lo contrario, si eres una persona buena, deberías de ser la persona muy temida y no la persona muy utilizada, porque una persona que es buena es el que acumula toda la paciencia del mundo, y si lo haces enojar, ahora sí, escóndete. O sea, tú podrías matar. <risa> Ay, no, no, tampoco estoy loco. Eh, Podría ser que llegues a, a un punto en donde digas, malditos todos, vamos a morir juntos. No, pues ¿No? hay gente que guarda, guarda, guarda tanto, tanto, tanto que, que explotan. Sí, no, sí, claro, si que, que, que conozca cómo se hacen unas bombas molotov o bombas así, que se las amarra <ríe> Voy el a puerta, sacarme, allá hablando de este, castigar a las personas, que, que voy se a se sacarme están... la ¿A religión de la manga. Todos. ¿Cómo? Porque hay una creencia que habían dicho los religiosos, entre ellas está, nunca castigues a tu enemigo, nunca le desees el, el castigo a tu enemigo, y nunca celebres cuando tu enemigo sea castigado. En esas tres, en una sí estoy de acuerdo, a, a ver, a ver, en a ver. otra no estoy de acuerdo, y otra es en el sí y no. A, a ver, cuál, dímelas otra vez. ¿En cuál? Que cuando a mi enemigo le vaya mal, que me ría, que cuando... ¿Qué más? No, que, que, que según la creencia de la Biblia, Ajá. o de los religiosos, es que no castigues a tu enemigo, no le deses el mal a tu enemigo, y no celebres cuando tu enemigo caiga. Y aquí, en mi opinión, en esas tres, en una sí estoy de acuerdo, en otra no estoy de acuerdo, y la otra está en el sí y el no. Ok, ¿eso es en qué versículo de la Biblia dice? No lo he leído, pero los religiosos me lo repiten varias veces. Ah, ok. Y le diré en cuál sí estoy de acuerdo, cuál ah, no, y ver. cuál sí y no. A ver, dime, dime. dime. La de... No castigues a tu enemigo, está en la lista de Sino. ¿Por qué? Porque, como dije, no todos los malos reciben su castigo y no todos los buenos reciben su premio. Así que tal es el caso que si tú crees que puedes castigar a tu enemigo, pues adelante, ve y castígalo siempre y cuando no te pases a, a mayores o cometas un delito. Pero si no lo puedes hacer, sabes que esa persona es inmune a los castigos, lo mejor de todo es mejor olvidarse de eso. Ahora, nunca le estés el mal a tu enemigo. Ahí sí estoy de acuerdo que no está bien, porque no porque seas una mala persona, sino porque eso se convierte en un vicio. ¿Por qué? Porque primero que nada, ¿qué es lo que hace falta para que le es el mal a tu enemigo, además de que te haya hecho mal? ¿Sabe qué más hace falta? Sí que después de hacerte daño nunca nunca haya recibido lo que se merezca y ahí es donde nace el odio y dice ay no es justo que le haya ido tan bien o que no le haya ido mal por favor que alguien lo castigue no no les es el mal porque solo estás recordando las veces que has que has perdido y te obsesionas de algo que nunca vas a conseguir si tanto quieres que él pague castígalo tú mismo o si no puedes hacerlo olvídate de esa persona y ya o sea... Y la siguiente... O sea, tú podrías... Uh -huh. Tú podrías raptar a tu enemigo... Y torturarlo. No, Pe. Eh. Yo no soy así. Nadie debería ser así. Porque esas personas... Ya no tienen... Ya no tienen esperanza. Y en la que... Y en otra en donde sí estoy... No... Ay, ya me revolí. Y en la que no estoy... Nada de acuerdo... Es en la que dicen, no celebres cuando tu enemigo caiga. No, todo uh -huh. lo contrario, si tu enemigo cae y te da gusto, pues celébralo. Okay, Digo, ¿no? si esa persona te ha hecho daño, es justo que te, que te dé gusto y lo celebres. Pero un consejo, esa alegría nunca se la cantes a medio mundo, uh -huh. porque ahí te puedes ganar más enemigos, o peor aún, ellos pueden trabajar duro para que tú la pagues igual o peor que dicha persona de quien te burlaste. Okay. Así que si te quieres burlar sí. de que le haya ido mal, búrlate, pero no le digas a nadie. O te ganas más enemigos. Oh. Ese es el consejo que le puedo dar a todos los jóvenes. Si sí, no, falta que se burle, eso sí. ¿Tú has llegado a tu habitación después de que tu enemigo haya caído en combate y te hayas burlado de él en silencio? Bueno, este... Aquí le va de dónde aprendí eso. Cuando una persona le fue muy mal en la escuela, yo me burlé de él, pero cometí el error de decirles a todos: a una persona, oye, buenas noticias, esa persona cayó, eh. hoy es el mejor día de mi vida. Y luego, pues, ¿qué pasó? Al final, él se hizo mi enemigo y pues trabajó muy duro para que yo la pagara. ¿A poco? ¿Qué hizo? Me provocó para tener arranques con él. Ajá. Y me dieron un reporte no. y de ahí ellos me dijeron, ¿te acuerdas cuando te burlaste a esa persona? Sí. Bueno, ahora tú la pagaste y ahora es nuestro turno de burlarnos. ¿Eh? Y ahí aprendí que no, no recibes tu castigo por burlarte. Recibes tu castigo si le dices a todos que, que te da gusto. Ah, Así okay. que, ¿qué ah, es sí. lo que puedes hacer para no recibirlo? Celebralo en tu casa. No ah. se lo digas a nadie. Okay. O, o ellos te pueden castigar. Okay. Muy bien, mi hermanazo Pokémon, te agradecemos que nos hayas llamado. Te digo que usted hace mejores chistes que yo. Es Doraemon. Doraemon, Doraemon. ¿Qué nombre más extraño? Doraemon significa chiquito de allá. O sea, de lejos, de oriente, ¿no? ¿Eso significa Doraemon? ¿O no, no, Doraemon fue tributo a, a los Dorayakis. Un poste de chocolate. Ah. Solo cambiar de apodos. Antes o sea, me llamaba Irple, y luego me llamaba Jaquín de las Sombras, y luego me lo cambié a Crocker, y luego a Z, y ya el último es Doraemon. Mm -hmm. Ok, Doraemon, ¿te consideras que eres dulce como el chocolate entonces? Se puede decir. Ok. ¿Estás en tu casa. Yo ser una persona que dé consejos. Ah, mm -hmm. un, un este... ¿Hay de estos, cómo se llaman? Estos que te enseñan en la vida, ¿y como como gurú, ¿no? como un gurú, psicólogo, eh, sí. hay, hay unos coach de vida, coach de vida se llaman, ¿te gustaría ser un coach de vida? No, me gustaría ser el psicólogo, ¿coachar en vida no te, no te latería, ¿no te gustaría coachar en vida? <risa> no lo conozco, así que no podría gustarme algo que que no sepa del tema, ¿coachar es como, que le enseñas a las personas, el coaching, el coach, ¿sabes? Este como entrenador, entrenador de vida de las personas. Oscar, guión bajo león, dice Zetamón. Sí, al parecer me la voy a cambiar a esa. Zetamón. Ay, disculpe, me lo interrumpí y continúe. No, no, nada más te explicaba que eso de coachar en la vida es como guiar a otras personas. Ah, bueno, pues voy a investigar del tema y ya veré qué onda. Va, muy bien, Doraimon, Zamon. So, Zamon, te gusta más. Zamon, te eh, agradecemos que nos hayas platicado, que nos hayas llamado. Gracias, qué buena onda tú, tienes muy buena vibra, muy buenos pensamientos, algo sí. que quieras decir. Eh, muy buen tema, a mí me gustó, así que otros digan que no, <risa> pero bueno, muy, muy chévere tu tema. Y un consejo que... para todas las edades, coma frutas y verduras. Okay. Hoy, Coquita, ¿podemos tomar Coquita? Como descanso. Yo como papitas en los fines de semana. Oh, ¿y los otros ah, días verduras? Claro. ¿Te gustan las? Una persona como adulta tiene que probar cosas que le beneficien y, y alejarse de cosas que le perjudiquen. Y si dicha cosa es algo delicioso, de preferencia con medida para que lo disfrutes, pero al mismo tiempo no quedes amolado. Entonces nos, nos eh, recomiendas, por ejemplo, en tu coach de vida, ¿recomiendas que podamos consumir Coca-Cola los fines de semana, por ejemplo, como ya es tu receso, tu descanso, tu fin de semana? Claro que sí. Y en la semana, pues, hacer ejercicio, frutas y verduras, ¿no? Sí. Okay. Y sabe, para los que son... Los que son o van a ser papás al igual que hace daño no darles frutas y verduras a los hijos también hace daño no darles papitas, refresco y esas cosas, ¿por qué razón? porque allá en las escuelas es lo único que te dan y si tu hijo es fiestero pues eso es lo que va a comer pero claro, el precio que vas a pagar al darle lo rico es que haga sus berrinches y te rechace las verduras y en ese entonces tendrás que enseñarle que no, se las come porque se las come, las verduras. Sí, sí. Ok, ok. ¿Será, serás estricto en la disciplina con tus hijos, ¿verdad? Claro, pero no pienso tener hijos porque eh, estoy sugestionado con lo de la Tercera Guerra Mundial. En caso de que llegue, no lo quiero estresar con ese ambiente. ¿Qué te parece si en la próxima llamada hablamos de la Tercera Guerra Mundial? Buena idea. Bueno. Pues ahí estamos, mi hermanazo. Un abrazo hasta Nuevo León. Zetadón, Zetamón, Zedamón. Abrazos. Abrazo. Bye. Cuídense, buenas noches. Bye. Pues ahí tuvimos a Zetamón, Zetamón que se está convirtiendo en una de las personalidades que tenemos aquí en el programa. Ya terminé el cagallo. ¿Quieren ver? A ver, a ver, muéstranos, muéstranos. Ahí está. Gab eh, Gabriel no está, ¿no? Ah, lástima. ¿No está Gabriel? Sí, el, ca el cagallo. Pero aquí está el cagallo. ¡Wow! Oye, me encantó. Oye, está muy padre, muy padre. Me gustó muchísimo. Me gustó el cagallo. Sí, el gallo caballo. Oye, me encantó. Así dibújalo, eh, ahora que escribamos la historia de esta del gallo caballo, ponemos esta ilustración, ¿no? Le tomamos cagallo una foto. Gabriel. Le voy a tomar una foto porque me gustó mucho y así quiero que... Está muy bien. El cagallo de Gabriel. Ahí está, sí me encantó. ¿Cómo lo ven? El cagallo Está padrísimo, ya le tomé fotografía Y bueno, ahí le vamos a tomar Captura de pantalla, ahí, ahí va a estar La captura de pantalla Para al ratito La transmisión La, la publicación de, de esta transmisión Me encantó el cagallo, ¿Quieren que haga otro? ¿Cuáles eran los otros monstruos? ¿Cuáles eran las otras criaturas? No, mañana otro, ¿Mañana? ya me cansé <risa> no, no. Bueno, dice que mañana otro, que ahorita ya no, que fue pues. otro que dijo por ahí, alguien, ¿cómo fue? Está el, ¿Cuál fue? El, el, gato el, habla, ¿no? el gato que habla. El gato no? que habla. El dragón blanco dorado. El ¿Conejo de tres qué? Ah, el conejo de tres orejas, ¿no? El Creo cone... que fue ese, ese está bueno para La, hacerlo la también. vaca morada. Ah, la vaca morada. La vaca morada y está no. la, el, la no. rata marrón. La serpiente plateada. Uh -huh. Sí, la rata marrón, la serpiente plateada. La iguana gay, la iguana eso. gay. Ah, bueno, esa está buena para hacerla, sí, la iguana gay. Dice bueno, voy a hacer la iguana gay, a ver cómo La cómo iguana sale. gay, dice que el burro yomo, ese no me acuerdo. ¿Había un burro yomo? ¿El, el, el qué? ¿El conejo de tres qué? De tres, de tres ese, ese orejas, está bueno ¿no? también. Uh -huh. Había un conejo de tres, tres orejas. Uh -huh. Y el burro yomo yo no recuerdo, ¿eh? Si alguien se acuerda del burro yomo, que me diga. La, la iguana, la, la iguana que Metatron, el pájaro. ¿qué? <risas> el burro yomo. Yo dibujaría el burro yomo. Bueno, si alguien quiere dibujar a las bestias del de, bestiario de relatos oscuros, pues nos manda el dibujo y lo podemos ver aquí en vivo y en directo. sí. El popodrilo dice Felipe. Gabriel tiene muy buenas ideas ah, a ratos, entonces sí está bueno sí. para que se invente por ahí otro y, y poderlo hacer. La araña panzona. Goes in the Wall dice: apoyemos con el super chat, ayuda mucho al canal. Sí, por favor, cada chat que ustedes, el super chat que apoyan es para un taquito. Eh, con, la, con los super chats apoyan para los taquitos. ...del sábado por la mañana... ...que venden unos taquitos la muy ricos. Cuatro brazos ...había había un hombre también... ...que dijo este Gabriel... ...que era un... ...como un mono peludo de cuatro brazos... ...¿te acuerdas? No me acuerdo. Sí, que era como una viejita, ¿Sí? ¿no? que ...de, de un drenaje... ...¿por qué no está Gabriel hoy? ¿A ¿a dónde no sé, fue? Siempre está y hoy no está, preciso... ...hoy no que está... Nos cuente, ...yo no me acuerdo, creo que sí lo, lo dijo... ...sí, sí, dijo mm. que era una criatura de, de, cuatro, de cuatro brazos... brazos. Que, estaba su pelaje blanco, ¿no? Uh -huh. Sí, taquitos y coquitas, exactamente. Dice, el conejo de Danny Darko, película que ya he visto cinco veces y no logro entender. Si alguien sí lo entiende, por favor, póngalos en los comentarios. El conejo de Donnie Darko. No sé qué a qué se refiere con conejo de Donnie Darko. A ver, aquí dice alguien. <risa> ok. Hay que mandar un mensajito, pero... Una, un abrazo para quien estaba de Aculco, Pueblo Mágico, a, hay acuerdas antiguas, ¿qué hay acuerdas antiguas ahí en Aculco? Peliculón, qué miedo es esa, Pau, Mapache, Oso, Lisette Martínez, saludos. Estamos en vivo y en directo, son las 12.06, ya llevamos una hora de transmisión, donde pasamos hablando con Zeta, Zeta Mon. Donnie Darko es una película que involucra la metafísica y cuestiones de física cuántica. Oye, eso está muy bien. Esa no la he visto. ¿Y dónde la podemos no, encontrar, gente? No la voy a contar. Visto. ¿Dónde la podemos encontrar, esa de Donnie Darko? Sí. Donnie Darko. Está buena para ver. Donnie... Donnie Darko. Darko. Tenemos por, por ver la que mencionaste, que estaba en Netflix. ¿cómo era? De Lucy. Lucy, sí. tenemos por ver esa. Uh -huh. Y esta de Dani Darko se me hace interesante también para que luego la platiquemos. Gracias a Sakurita Moon, que nos mandó 25 pesotes, dice donación, para la cochación exactamente. Para coachar en vida. Sí. Para cochar para en vida la donación de Sakurita Moon. Gracias. Carlos Miguel Marías Carvajal dice que involucra viajes en el tiempo. Ah, entonces sí, más interesante. Suena interesante, ¿no? ¿no? Dice en YouTube, yo ya la vi. Aquí dice Andrew, no la veas, esa película me dejó de mal humor para toda la vida. Me sentí troleado, es imposible de entenderla. Ups. Suena interesante, pero mira, yo, yo confío en la opinión de la gente que está aquí en el chat, porque es gente inteligente, y siento que si les molestó, a lo mejor también me puede molestar. Sí. ¿eh? Uh -huh. Saludos desde Puebla, Oxlade, tiempo sin verte, dímela, ¿has encontrado cosas interesantes visitando Puebla? Sí, recientemente fuimos a Puebla y subimos historias, videos, fotografías, contamos historias sobre leyendas y lugares eh, misteriosos en Puebla, mi hermano, Como ahí Ponte estuvimos, Puebla, sí. ahí estuvimos en Puebla apenas hace un mes, dice, no la veas Ox, después te vas a enojar dos horas, dice prueba, ¿seguros? Oh, ¿Será? Podrá ser, podrá ser. Ya me, ya me dieron curiosidad. Dice, es que no sabe si tiene poderes o si está enfermo o si alucinó todo. Dice Rebeca Hernández. La película puedes encontrar en Tepito por tan solo 10 pesitos en el cine de culto. Ah, no. Yo no quiero ir a Tepito. Entró la duda, dice me Humura. Gracias. Eh, es una película de culto, dice Neverfake. Al, al que no le entienda es porque no le gusta el cine. Pues llámenme y denme su opinión sobre esa película. Platíquenme más o llámenme y cuéntenme sobre otra película. Está abierto el número telefónico, está en pantalla y pueden platicarme sobre una película. Hacerme preguntas las que quieran y como quieran. O hablarnos como nuestro amigo Doremón, de las... Eh, de las películas y pues de todo esto que nos platicó que fue interesante, a mí me pareció interesante que nuestro amigo Doremón nos haya platicado tanta cosa rara, si en una película de culto ha de ser de religión, dice no, no Matías Contreras, no significa que de culto sea de religión, sino de cultura de cultura, no de religión dice Benjamín Pérez Mejía, el resumen es una historia sobre el fin de la adolescencia y el fin del mundo, dice Benjamín Pérez Mejía o sea, mejor ve la película brasileña de cuidad, de cuidad de Dios, peliculón, Cuidad de Dios, sí, no, la de los niños, esta, a ver, vamos a, a recibir esta llamada, hola, hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, hola, hola, hola, buenas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Okay. Bien, mi hermano, mira, aquí platicando de cosas raras. ¿De películas, no? <ríe> sí, sí, de, pel de películas raras. Ah, ya. Okay. Pues mira, es lo que iba a hablar hablando de películas raras. Este, no sé si has visto el de No mires arriba y el de Moonfall. ¿No mires arriba? Ajá, donde es una parodia de conspiración, donde sale Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Ay, no, fíjate, ¿dónde la... ¿Está en alguna plataforma? Sí, está, según yo recuerdo, está en Netflix, ah. No sé si ya la quitan. ¿no? ¿Y cómo es que se llama? Ya tiene como dos años. Así, no, mire, se llama don't, don't Look Up. Así se ¿no? llama. ¿Es como también del fin del mundo? No, ¿verdad? Sí, algo así. Tiene que ver, pero con un meteorito, que básicamente está basado, pues, en algo real que sucedió. No si te acuerdas, ¿no? Que se supone que iba un meteorito a impactar a la Tierra y nos hicimos Era un mataplaneto, ¿no? Que resulta que que era un cometa. Ajá. Pero al fin. Bueno, después descubrieron que era un, un asteroide, pero un que era como de 9 kilómetros por ahí. Ok. Entonces es una parodia, Osmal. ¿Qué dicen que es una parodia? Sí, exacto. Es lo que dije, es una parodia. Creo que ya la vi. Creo pinos. que ya la vi. Sí, es muy famosa. Bueno, hizo mucho revuelo. Ahí porque hace, este... Tiene una parodia de lo que es Mark Zuckerberg y Elon Musk, pero en una sola persona. Ah, entonces no la he visto. <risa> bueno, ¿y de qué más trata? A ver, a lo mejor si sí me acuerdo. Pues, mira, pues básicamente el, eh, Jennifer Lawrence, bueno, la, esta chica y el protagonista, los dos protagonistas, se que son astrónomos en tal, este... En, este, uh -uh. en una de estas cosas, eh, que mira y observa planetas y todo eso, ¿no? Entonces ellos descubrieron un planeta bueno, perdón, un planeta, un cometa, y se emocionaron porque era un cometa que nunca habían visto, etc., etc., y se supone que ellos este, calcularon este, la trayectoria que, venía, que tenía el, el, el cometa. Okay. Entonces, uh, este, calcularon lo que es el, la trayectoria del cometa, y según sus cálculos decían, de porque le habían hecho muchas veces, y también el propio Leonardo ubica creo que era el, este, el, el profesor de ahí, Sí, este, daba si cero, o sea que iba, iba a ser 100% impactar iba a impactar a la Tierra. Ajá. Entonces, como que todo se sacaron de onda, ¿no? Pero obviamente pues, revisaron más o menos las proporciones y pues, la longitud de, del cometa, que tenía aproximadamente como entre, 3, ¿no? entre 10 o 9 kilómetros, según el, el supuesto cometa. Entonces ya lo hicieron a la NASA, hablaron con el, con el, este, el ejecutivo, bueno, el, con el dueño, bueno, no con el dueño, sino con el, el mero mero y ya le hicieron saber, y pues hicieron el cálculo, enviaron muchos este, este, la misma ¿cómo se llama? lo, mismo, lo que habían descubierto lo enviaron por diferentes universidades de Colombia no sé qué, y entonces hicieron los cálculos mediante, este, así digamos que a mano y pues mediante computadoras ¿no? Okay. Oye, entonces, ¿y por qué te gustó esa película? ah, porque bueno, eh, yo había visto, yo había escuchado antes o más bien este, este señor que te había dicho, track, Spartan Geek no, Queen. <risa> ya me acordé. Ah, okay. ¿Es ese señor, sí, ¿qué sí. pasó con él? Él, él? Es que, curiosamente, él ya había hablado de ese tema muchísimo antes de que saliera la, la película. Ok. Y a poco tiempo, sea, al rato, como a los meses, como que salió una película relacionada a lo que él, él había hablado. Okay. Así como que varios temas él ha hablado, Ajá. ¿no? y como que a poco, este, a poco tiempo, como al medio año o tres meses, sacan una serie relacionada a ellos porque como sus viewers les gusta mucho eso de de, este, de, de series como Stranger Things, Ajá, Dark, okay. este... Showman, creo que es el, como el, re, el demonio de los sueños, algo así, tiene que ver, no me acuerdo. Sí. Y como que tenga, tiene que ver todo con muchas cosas así ocultistas, este, así como la dimensión, es todo. Esas cosas. Pues, este, siempre le dicen, es que, es que lo sacaste de esas series, y no sé qué. Pero ese, ese es el tema de la conspiración que supone que ellos te ocultan la verdad, mediante... Pues series y todo eso. O sea, te cuentan la verdad. Mediante series, esa es la primera ley de, de, de la conspiración. Ya. ¿no? De, sí, de, sí, que la por la medio realidad. de las series o de películas te están platicando no, algo te que, cuenta, que es, es te verdad, la verdad. Pero como, es ficción, la verdad, como ficción, ¿no? Como forma de broma, serie, anime, caricatura. Okay. Y pues cuando realmente tú sepas algo que está relacionado con eso en la vida real, Ajá. pues dices, ah, es cierto, lo sacaste de los hombres de negro. Ah, no es cierto, lo sacaste de Stranger Things o oh, lo sacaste de Moonfall, que es otra película Así, ah, es la forma más eficiente okay. de oculto, verdad. entonces tú crees Que esa película decía Verdades Pues está, ajá, está basado Se es, es, supone que ese meteorito que no sé Si fue en el 2017 2018, no recuerdo muy bien La fecha, pero igual fue hace como Unos seis años más o menos Se que, supone que, que un Este meteorito Cometa no recuerdo pues estaba a punto de chocar con la tierra, pero nadie. O sea, nunca salió a la luz ese, ese, ese dato, ese, esa noticia. Entonces, para, no la eh? recomiendas. Sí, es muy buena. Bueno, ¿y qué, o qué, opina, o qué opinaste de Pinocho? Ay, no le he visto. <risa> ¿No la has visto? Sí, no le he visto, uh -huh. pero dicen que está muy buena. Ok, ¿a ti te gusta Pinocho? Sí, sí, yo he visto la versión de Disney y la otra versión que me falta de Guillermo del Toro. ¿Y, no ya, la ¿Y, ya, la, ¿y ya viste la de la Action, Live Action? Eh, no, no la he visto tampoco. Ok. No la oportunidad. Bueno, pues si ves luego Pinocho, nos dices qué te pareció, ¿no? Nosotros, okay. pues hoy la vimos. Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras contar? este ah no sí, te iba a preguntar este que si sabías algo de unos libros pentacónicos unos, unos ¿Sí libros pentacónicos. pentacónicos este no tú has escuchado libros pentacónicos de qué es cuéntanos es que es que no sé es que yo busqué bueno intenté buscar por mi propia cuenta pero no encontré nada o sea, lo, lo, lo que me corrige Google es los libros pentatónicos, que se refiere a lo de las, de las, ¿cómo se llama? De la música, o sea, de las cuerdas y todo eso, de los sonidos. Ok, no nada que ver. entonces eso de los libros pentacónicos ¿lo sacaste de Drag, Spartan, Queen? Ah, no, no, menciona él hace mención a diferentes libros. Uh -huh. pero yo ni idea, o sea, yo ni busco, pero no encuentro este información sobre eso. Ok, ese Drag, Spartan, Queen ya... Ya está muy misterioso. Voy a tener que verlo a es ver. Que, no, es que es que sonará muy tonto, pero él sabe cosas. O sea, quizás no todo es no real lo que dice, Ajá. pero él sabe algo. Así te lo pongo. Él sabe cosas. Sí, sí, como él me él sabe, él sabe cosas. Así <risa> <risa> sí, sí. Sí, él sabe cosas. Es que no sé, es como que mucha coincidencia. Pues todo lo que dice y pues cobra sentido. Porque él también dijo lo del cambio climático, de uh, bueno, que eso ya se estado diciendo, ¿no? Ajá. Se está diciendo del cambio climático, que hubo uh, hace como 30 años, ¿no? Se hablaba del cambio climático y todo eso. Ok. Pero él decía que ya estamos en el punto de no retorno, así como un año y medio. Ya lo venía diciendo y sobre la noticia de los científicos que... Que sí viste, ¿no? La noticia que algunos científicos, creo que hace como medio año, salió que hicieron vuelta y todo eso por el cambio climático no. Ah, no sabías. Ah, pues se bueno supone que unos científicos, este, hicieron huelga, tanto así en las calles y todo eso, Ajá. y obviamente fueron censurados. Y obviamente nadie le tomó, nadie le tomó importancia a esa noticia de los científicos, porque todos los científicos que estaban, este, protestando, obviamente fueron censurados y algunos fueron a la cárcel, incluso perdieron su, su título, o sea, su trabajo por lo mismo de que, pues, se alzaron, sí. este, a protestar. Sí. Eh, pues fue como que muy, este ese, esa noticia fue como que muy censurada, como que no tanta importancia y ellos estaban diciendo que ya, <ríe> lo que el cambio climático ya era irreversible, básicamente. Muy bien, muy bien, pues eh, eh, voy a tener que ver a este Spartan Queen y a ver qué, a ver te digo qué mi, mi opinión, ¿te parece? Sí, sí, sí. Muy bien, mi hermano, te mandamos un abrazote hasta bien. Morelos. Hasta Morelos, exacto. Ah, dijo, Maru, que le dedicaras una. ¿Qué, qué, qué? Que le dedicaras una. Ah, una que, que, de todas las cosas que le puedo dedicar a ella. Ah, yo creo que era una canción, ¿no? ¿Ves que le dedicaste una? Ah, sí, pero dice que, que no quiere que cante, que... que me salude, dice Maru, que, que la saludas. Ah, un saludote y besos, y abrazos, Maru. Listo. Ahí está, pues ahí está, hermano. ¿Cuántos dices años que tienes? Eh, 23 y próximamente 24. ¿Y Maru cuántos años tiene? Como 27, ¿no? 25, o sea, me a... 25 creo que dijo. Ah, ok, ok. Bueno, yo creo, que tiene. Que yo quiero, ver, yo creo que quiere absorber el colágeno. Ah, sí. Okay. Muy buena calidad. Okay. Saludos, hermano. <ríe> Saludos, Andrea. Bye. Adiós. Chao, chao. Dice la gente que si sí estás enojada. No, estaba escuchando a... a ¿Cómo se llama? Pues no, que lo estabas <risa> escuchando. Estaba escuchándolo. Y lo que él hablaba de, de esta Kendall Koff es una creepypasta. ¿Kendall Sí, que habló por ahí de eso. ¿Qué, ¿Qué creepypasta es? Uf, eso es ya viejísimo. ¿En serio? Mm. ¿Y qué, qué es Kendall Koff? Eso era su... Super... Ah, es, Dross habló de eso. Eso hace fue hace mucho tiempo. Es, fue una serie que salió, pero que no existió Y así Una serie que no existió uh -huh. Yo no sé de eso, no sabía, nunca había escuchado eso Este, le dije que era 38 veces Mi edad, dice Maru Con mucho cuidado y si toman no manejen eh, José Ponce, saludos A Alicia Martínez también Y a Paola, dice 23, casi 24 Como amp P3 Aimee P3, quién Paolita, sabe Paolita, saludos, Paolita Dice Rebeca Hernández también. Rebeca Hernández, saluditos. Ah, sí, Rebeca, que hace rato que no. Y ella siempre quiere que la saluden y no. ¿No la saludan? No. Eso también es bien peleona, Rebeca. Es, pues bien, eso, eh, se, se hace respetar. eso está muy bien. Juan, si ese día que yo estaba diciendo que me caían gordos la nueva generación, estaba peleándome, diciéndome que no sé qué, que tú, que no sé qué, que A mí un sí amargado y que no sé qué. O sea, yo por eso ya ni la saludo. Okay, porque si le caigo gordo, para, saluditas Oscar, si le caigo gordo, para qué, para qué le, le mando un saludo, no, ya no le caes gordo, ella dijo, que no sé qué, estaba defendiendo a la generación de Cristal, y que, yo no ah, sé pero qué. estaba defendiendo su punto de vista, no estaba porque diciéndote nada, nada malo, ni nada, a mí se me cae bien, Rebeca, Esto. dice, yo escribiendo para que os salude a Chiapas, Mira, mira lo que te dice, ya me está regañando. <risas> Ani Mili dice, un abrazo Ani Mili, saludos hasta Chiapas, abrazo, Chiapas, qué, qué estado tan bello, tan bello, Chiapas, lleno de cosas increíbles e interesantes. Saludos Fernando. Fernando Pineda Carvajal también que desde Facebook que nos está, dice, me caes gordo Oxlacastro, mira, ya viste, Rebeca Hernández, me caes gordo Oxlacastro, ah, va, va, va, va, va, va. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. va. <risa> La generación Z Tamón, dice Oscar de León. Eh, dice Andrea, me cae súper bien, tú también, ya ves. Eh, ah, saludos, saludos, Rebeca. Mm -hmm. Dice Andrea, yo en un rato más mi familia y yo vamos a salir de viaje por carretera. Ah, muy bien, Olivia de Francisco. ¿A dónde van a salir y por van? qué tan tarde? O sea, ¿por qué tan noche? Ahorita son 12:23. ¿A dónde van a tomar carretera? ¿Hacia dónde van, Oliver? Me interesa que me platiques eso. Cuéntame, mi hermano. Aquí estamos contigo. Hay gente que le gusta viajar de noche. A mí me gusta. PDA dice en cinco pesotes. Dice, estás recordando cosas que no debes. Haz algo, Andy. Estás recordando cosas que no debes. Haz algo, Andy. ¿De qué está hablando? ¿A mí me habla? No dice, sé. Estás recordando cosas que no debes. Haz algo, Andy. No, me dicen Andrea. La mayoría me dice Andrea, pero no sé si se refiere a mí. Porque hay, hay otras que se saludan ahí, que se llama Andy o Andrew, o no sé mm. si se está refiriendo a mí. Mm. De pronto no, o sí. Eh, no sé, también no, no sé de qué a qué se refiere. Sí, ¿no? eh, vamos a poner ahora el número en pantalla para si alguien nos quiere llamar. Vamos a estar recibiendo la última llamada de la noche porque ahora ya tengo sueñito. Hoy fue un día largo, y cuando me baño, me, me da ese como, como sueñito, me da como sueñito. ¿Me regalas, amor? Ya que no hay coquita. Eh, gracias. Andrés, mujer u hombre. Se Leslie compañera de Aparranda, saludos. Gracias. Yo niño polilla, sí soy. Dice Andy Chávez. Ah, aquí está Andy Chávez. Ah, mira, ¿sí es? es que a veces hablan con And ese Andy, entonces no sé si... <risa> Andy Chávez también, y hay más Andis por ahí Andy sí. Chávez también la otra vez estaba diciendo que no, que yo le voy a la América, que la que es anti, porque a los que no le van a la América, según son anti, no, que los anti que los anti, que no sé qué que nosotros somos somos mejores, que tenemos 13 copas tenemos 13 copas, es lo que estaba haciendo Andy Chávez y que yo que era ah, el, sí. que yo era anti entonces, no sé, te digo no sé por qué a la gente le caigo gordo tengo mucha sed, ya te respondió Oliver Oxlack, eh, dice, a ver, vamos a ver, dice, ya te respondió Oliver, vamos a ver, Oliver, Oliver, no no veo, Felipe, no, parece ¿no? que no, no parece, no, no. no, no parece no Oliver, Sabemos a lorita, no ha llamado al programa, de veras no ha llamado Laurita, de veras, tenía que quitar unos videos. Y tampoco está eh, Gabriel para que nos chismose cómo sigue Laurita, porque como que se ha hablado con ella. Sí, cierto, no pero está no... Gabriel y no está Laurita. Sí, Acuérdame porque que Gabriel, te... Gabriel mañana nos chismosee, a ver si... si nos puede contar cómo sigue Laurita. Dice no que están marcando, pero que no entra la llamada. A ver, ya abrí ya el cosito para que entre la llamada. Isis Galea, sí, dice, por favor, podrían felicitar a Davo Valcrat, que hoy cumple años. Le mandamos un salado, un saludo. Un abrazo, saludos, felicitaciones a Davo Valcrat. ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple Davo Valcrat? Dalia dice que la ahorita ya está mejor. Gracias. Ah, Dalia. ¿sí? Uh -huh. Ah, gracias, Dalia. Y Roque dice, Laura se reportó enferma. Entonces, ¿a quién le creo? Pues estaba enferma, pero ya está mejor. Sí, Eduardo, vuelve a marcar. Ahora te voy a poner el número para que marques y nos platiques. Eh, voy a abrir aquí el cosito, a ver si no estaba fallando. Aquí alguien nos está mandando un mensajito, ¿no? Lo leemos. Sí. A ver. Ay. Ah, mira, ya la llamada. Hola, buenas noches. ¿Y si está bien? Hola, buenas noches, un saludo hola, hola, hola, saludos, ¿quién habla? Ah, hola, hola, eh, hola, buenas noches, buenos, buenos días, te puedes bajar a la transmisión para que no se encimen los audios y nos escuches en vivo? Ah, ah ya, ya le, ya le, ya le quité. A ver, mi hermano, ¿cómo te llamas y de dónde nos llamas? Uh, me llamo Alex y hablo desde Monterrey. Ah... Pues, ¿Qué será que mi teléfono no más recibe llamadas de Monterrey o qué pasa? O todos en... vamos a hacer una reunión en Monterrey porque ya veo que hay mucha gente que nos llama de Monterrey. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, gracias. Este, no yo no más hablaba porque pues tenía algo que no me, no veía tus videos. Este, yo de hecho veo tus videos desde que yo trabajaba de guardia de seguridad eh, en Veracruz hace hace mucho tiempo, hace muchos unos ocho años atrás. Y veía tus videos era, era muy padre porque pues toda la noche tenía que estar cuidando y, y parte de la noche pues veía tus, tus videos eh, desmintiendo casos y videos de terror también entonces eh, volví porque pues, tenía mucho tiempo de no de no ver videos tuyos y volví y están tan igual chidos y ahorita me metí en la transmisión y escuchar a al este doraimo fue muy, muy padre y ahorita, <risa> este, me animé a hablar la verdad este ya que bueno, sí. mira, es que YouTube no recomienda mis videos, me tiene en Shadowban, entonces la única forma en que pueden ver los videos es buscándome, y yo subo contenido todas las semanas, todos los días estamos haciendo transmisión, o sea, sí, hago contenido, solamente que no me comparte la plataforma, por eso les invito a que me busquen, y que diario estamos aquí en las transmisiones, y durante el día, pues hay videos. Oye, oh, yeah. no, y sí, eh, que estaba haciendo remix de videos pasados, algunos los pues, estoy. Aditando, en... ¿eh? Sí, sí, están, están, muy, están muy padres los videos. Oye, mi hermano, ¿y cuando trabajabas ahí de seguridad en la noche nunca te pasó nada paranormal? Una ocasión nada más, la verdad. Este tenía compañeros que les pasaban cosas también raras, que las, las platicábamos así de repente. Eh, yo trabajé en Reynosa, entonces me tocó estar en muchas eh, fábricas, en muchos, en muchas bodegas pero nunca me pasó nada extraño. Eh, me tocó hasta que trabajé en un edificio en Poza Rica, Veracruz, eh, donde, me, me, me recuerdo bien, era una... Era, este, nunca había pasado nada, de verdad, nunca me había pasado nada. Pero un día subí a hacer un recorrido eh, y eran tres, tres pisos y la azotea. Uh -huh. Entonces el recorrido normal era subir, eh, checar la azotea, eh, checar puertas, checar ventanas... Este, eh, se revisaban los extintores, se, se revisaban los exteriores, las luces. Y recuerdo que hacían un toquido en, en, detrás de uno de los escritorios. Yo, yo recorriendo, el, creo que era el segundo piso, este, en, en uno de los escritorios escuchaba un toquido como si alguien estuviera ahí. Eh, en de primera instancia nunca pensé que fuera algo paranormal o un fantasma, la verdad. Sí. Eh, lo que se viene primero a la mente es, anda alguien adentro, ¿no? O sea, alguien, alguien se metió, alguien o un animal o algo, porque había ocasiones que se metían aves o, o gatos o algo, entonces yo lo primero que pensé era, se metió un animal, un pájaro está atorado ahí en, en, en alguna ventana o algo, sí. y empiezo a usar con, con, con la linterna, se empiezo a hacer el, el, el barrido con la linterna y no, no, no logro ver nada, y, y, y al momento de que al uso hacia el escritorio, el sonido cambia de lugar y, y ya lo escucho como... Hacia atrás de mí, o sea, escucho un toquido como... Cuando toca una, una puerta del, del escritorio... Al chihuahua, y volteo. Y ya es cuando uno ya se espanta, o sea, el cuerpo se... Eh, ¿Cómo te diré? Se... se te pone chinita la carne de gallina. Sí, sí, sí, exacto, se pone la piel de gallina. En eh, ese momento, pues, eh, todo, todo el cuerpo se me, se me puso así y traté de salir... Lo... lo, lo de lugar, salí, de volar, así, no no voy a mentir, corrí, <risa> corrí, bajé, Ajá. y pues ya chequé las cámaras y, y, y tardé un rato en, en asimilarlo, porque sí me espaté, la verdad. Este, pero el toquido pues sí, sí fue muy, muy real, o sea, fue como si alguien estuviera atrás de mí, porque eran paredes de tabla roca, entonces eran, las divisiones de las oficinas eran tabla roca, entonces escuchaba muy fuerte el, el toquillo del hueco el toquillo hueco de, de la pared, o sea. Sí, como yo si como te sabían, estuvieran molestando, tocando. ¿no? Como si estuvieran burlándose de ti. Exacto, eso okay. sentí, porque cuando yo la usaba, el, el sonido cambiaba. O sea, tocó. Fue, fueron tres ah. veces nada más que tocó. Sí. Eh, en el escritorio, a una, hacia una esquina de, de una ventana, y luego hacia atrás de mí, que es donde yo ya me espanté, porque yo ya no veía nada, o sea, no, no lograba ver nada. Entonces, sí, sí me espanté. Ok. Ok. Y es la única vez que te sucedió algo trabajando de seguridad. Y ahí te ponías a ver los videos, entonces. Sí, de hecho, sí. sí, sí. Qué bueno que te gustaban los videos y que de alguna forma te acompañaban. Sí, espero sí, espero, sí, que, espero que ahora lo sigas viendo y que entres a las transmisiones todos los días. Diez y media de la noche andamos aquí cotorreando. Oye, sí, me animé. Eh, este... Estuvo muy chistosa la, la plática de Doremo. Sí, sí, hay, hay pláticas muy interesantes, muy chistosas. Y pues nos la pasamos bien aquí. Dos horas eh, hacemos transmisión. Sí, sí. Pues nomás quería eso. Eh, está muy padre que... Te, bueno, en, mi, en, en mis tiempos que no pasaba esto de que una transmisión en vivo. Me, me acuerdo bien cuando empezás a hacerlas. Este, pero pues yo tenía muchas ocupaciones, este, entonces ya no dejé de ver, pero sí, sí estaba, antes veía todos los videos, otra vez me perdí un poco y pues ya, pero volví. Eso, me alegra que, que hayas vuelto y que te guste el contenido, te mando un abrazote mi hermano, gracias por la llamada y estamos en contacto, y para las próximas transmisiones que hablemos de temas, porque tenemos algunos temas. Eh, si tienes eh, opinión o te ha sucedido algo o conoces del tema, nos puedes llamar y platicarnos. Ok, gracias. Saludos. Claro. Qué, qué buena onda que, que, que se acuerden y que entren o que de pronto les aparezca la transmisión, a lo mejor así, a, a personas que estaban suscritas al canal y que pues vean que todavía estamos haciendo contenido y digo, yo creo que no he bajado la calidad, incluso creo que la he superado la calidad, lo malo es, lo repito, el, el algoritmo, Oxlack, eso es mentira, dice Andy Chávez tú no me caes mal, si así fuera, simplemente no te seguiría, y ya tengo mucho tiempo de hacerlo, sí le voy a la América, por eso no tiene nada que ver aquí, soy americanista de corazón, arriba el AME, América y ya. Mira Gabriel, puso la foto del tagallo. A América y ya, mm. ódiame más. Ay, bueno, ahorita sigo leyendo lo de Andy. Me quedo, este... Me quedé en ódiame más, pero bueno. Le mandamos un abrazo a Andy Chávez. Ch Andy Chávez, es broma, Andy Chávez. Es de Chile. es de chill. Es de Chile. Es, es de chill, Andy Chávez. Es bromita, tranquila. Uy, se aprende bien rápido. ¿Parecen Andrea. No, yo soy muy pacífica. Ay, Dios mío, ya, ya, esa vocecita ya sentí escalofríos. Buenas noches, Gabriel. El terror. ¿Qué onda? La, ¿Ya viste la portada de mi WhatsApp? ¡Ya! gallo caballo! Ahí está tu gallo caballo. Sí, dije, deja a ver si me contestas por felicitar a Andrea. Mm. Dibujo muy, muy bien, ¿eh? Te felicito, Andrea. O sea, invéntate más que aquí, yo los dibujo. <risa> ya, ya, ¿sabes de qué...? Bueno, yo creo que cuando es el dibujo, cuenta mucho la imaginación para, para saber dibujar. ¿Dónde andabas, Gabriel? ¿Andabas escondido? Porque pensamos que hoy no habías andando, venido. ¿sí? Ando de rol con Laurita. <risa> ah, bueno. Bueno, qué, qué no, padre. Lo que pasó fue que este estaba yo, estoy en Facebook. Mm es sí, que no es me todo aparecen todo aquí todo. los comentarios de, de Facebook, algunos no me aparecen sí, o no habías sí, comentado sí, sí ahí ya estoy en Facebook viendo y dije, ah, está chido, está bien chido el programa, como mm. que era si se entretuvo este este muchacho eh, este, Dorimar o ¿cómo se llamaba Dorismar Dorismar no me acuerdo <ríe> de Dorismar me hiciste acordar de Dorismar ya tiene muchos años. Sí. sí. Un buen ya. <ríe> Oye, mi superhéroe favorito, es a lo mejor no lo conoce nadie, pero ya lo van a conocer. Se llama Tostadas en Polvo. ¿Tu superhéroe favorito se llama Tostadas en Polvo? Tostadas en Polvo. ¿Eso de dónde es? ¿Dónde? ¿En qué país? Búscalo. ¿En dónde? No, búscalo ahí en Google y te va a aparecer el sur superhéroe. ¿Tostadas uh -huh. en polvo? No Tostadas a... en polvo. No va a ser como de, Mar... de Martinica, de Guyana, <risa> de San... San Marino, San Vicente. ¿No será de por ahí ese superhéroe? No, no sé, pero te claro digo sí. si tiene unas caricaturas <risa> chidas. ¿Cómo dices que se llama? ¿Bob Esponja? Es no, Tostadas fea. en polvo. Ah, ah, tostadas en polvo, todos. En polvo. ¿Superhéroe? Ponle sí, ponlo para que se los enseñes a en la radio. No. Es un superhéroe. Ah, Con cabeza de polvo. Ay, yo sí lo oh, había visto. Oye. Pero no sabía que se llamaba ¿Y ese? de dónde sacaste ese superhéroe? Vuela al revés. <risa> ¿Vuela al revés? Sí, igual era el revés. Ok. No sabía que se llamaba así. Tostadas en polvo. Pero sí lo había visto. Oye, sí, sí, o sea, en algún momento creo que yo sí también lo había visto, pero no recuerdo de dónde es. Sí, no, no lo recuerdo de dónde sea, pero sí me, me entretenía. Ah, eso es de Randy Stimpy, ¿no? Sí, eso es de no, Randy Stimpy. Bien, bueno. Sí. Salía, salía, salía. el superhéroe de... Bueno, salía en, en, más que todo en ese programa, ¿verdad? Es que yo veía puro sanguinario. Antes, bueno, antes era lo de los Thundercats, más Z, y mantos pero después fue este, ese superhéroe, René Stimpy y los Happy T-Frays, puro... Los, puro los Happy, happy t Friends están buenos, esos también sí. me gustaban mucho. te acuerdas chido. de esos? Sí, me gustaban. No bien sé. violentos, pero a me gustan los happy Frays ¿Cómo cantaban? No, no, ay. yo me acuerdo cuando, cuando empezaba la caricatura que estaba todo muy bonito. ¿eh? Que te dices, no, hombre, no pero no va a pasar nada después. Cortadero de brazos y todo, sí, ¿eh? sí. pero primero empezaba y empezaba de volar y le hacía y empezaba el y. Sí, sí, sí, sí. Me, sí, estaba bueno ese Happy Tea Phrase, me encantaba. Sí, claro, también. Ellos también, ellos también veían unas caricaturas, pero no me acuerdo cómo se llaman, de un gato y un ratón, pero también eran, creo que eran más sanguinarias que las, que ellos, Era, pero es, no, los, no los conozco. Es de Itchy y it it Scratchy, y Scratchy, ¿no? De, Algo de, también estaba, estaba buena esa. ¿Cómo se llama? de ¿Los Simpsons? Echi Echi Scratch. ¿Cómo se llama? Tony -ton... no, eh, ¿Tony Daly no. Ah, Tony Daly, Tony Daly Tony Daly Sí. Ese sí, cierto. Tony Daly, exactamente. Echi Echi Scratchy, echi Scratchy creo que se llama. Echi Scratchy. Dice sí, nada más este Dice hoy no tengo yo de, no tengo historias hoy. Hoy estoy tan reservada. Dice Yadgira. Oh, no? Dice Yadjira que si te acuerdas del capítulo donde Ren estaba enfermo y le daban sopa y más enfermaba porque tenía pelos de pelos de sobaco, la sopa. <risa> no, no me acuerdo de eso, pero sí, había mucho. De hecho, cuando le hacían acercamiento, ¿te acuerdas a, a Stimpy o a Ren? Que les hacían acercamiento ah, y sí. tenían en la nariz así... Pelos, sí, ¿no? Sí, con pelos. Sí, bien asquerosos, los mocos ahí, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo No me acordaba de ese superhéroe, ¿eh? Yo no sé cómo te acordaste tú. ¿En verdad es tu superhéroe favorito o, o qué onda? ¿Por qué te acordaste sí, de ese? A mí me gustaba ver este... Pues salía, era, era junto con eso, con esos... Con el gato que dices, era René Stimple y los Happy Tiffany. ya es lo que yo veía que me, que me gustaba, ¿verdad? después de lo que yo, desde que era morrillo, desde, desde aquellas de, de Himani, este, los los Thundercats, eran los que estaban chidos. Sí, sí, eh, por ejemplo, que ya ves que Gay eres tú, eh, era un... un personaje que, que todo le iba bien y que te que caía bien a la mayoría, pero a mí me caían gordos. ¿Tú tienes algún personaje de esos de gay eres tú? No. No, la verdad yo no. El Doris Marcio así sí tenía. <ríe> El Doris Mar. Sí, sí tenía. Yo dije que Goku y Superman siempre, siempre los he odiado. Pues estaba también este... Estaba, pues, se veía más así el, el, el Robin, ¿no? ¿Robin? Más, más apretadito. No sé. Pero el original, el original de las películas de aquellos años. ¿Estaba apretadito? Ese sí parecía, ¿cómo dices? <risa> el, ¿El gay solo, cómo? ¿Qué eres tú? Ándale, el gay eres tú, parecía este, <risa> el Robin apretaditas y el pelo okay. Okay, sí, ya, ya te entendí sí podría ser Robin también sí. podría ser también no no no es no es malo y ahorita ya en la en la actualidad es una cosa muy chida bueno muchas veces uno no no acepta varias cosas pero nadie es para decir nada de nadie cada quien vive como quiere. De hecho, fíjate que ahorita estaba escuchando una, una canción que hablaba así más o menos de... De que no le había puesto yo atención. Me gusta un grupo que se llama... Y pues, disco, restaurar. Bueno, no recuerdo, pero la canción dice... Eh, desde que nací, desde que nací soy. Pero no dicen, ¿verdad? ajá Pero... Este, te digo, no le he puesto atención, pero te digo, hay que, ser, hay que ser respetuosos con todo el tipo de gente. Conozco mucha gente de, de todo lo, lo que hay en, en el mundo, va De cómo se... cómo viven. Y pues hay que respetar a todo el mundo. Querer a todo el mundo como es. Desde sí. la gente mayor, desde la gente que, que es diferente... ¿Tú también, quieres la gente. ¿Tú también quieres escuchar en vida? Eh, pues, <risa> sí, ¿Ves que, <risa> que Doremon decía que quería como dar consejos? Y bueno, eso se le llama coach de vida. Te voy a, te voy a contestar como el Dolimar, te voy a decir. Es que tú tienes, tienes más chistes que yo. <risa> Pero yo, pues no, eso es la, yo no estoy así se la así se la evadía, te miraste Pero yo no digo chistes, yo nada más te hago preguntas. Sí, no, yo sé, yo sé. Muy bien, entonces, ¿sí te gustaría escuchar en vida? Yo creo que sí, sí, porque ya empezaste a dar consejos. También nos vas a dar algunos consejos para toda la audiencia que está ahorita viéndonos. Un consejo, ¿qué podría darles de consejo? Pues ya me ganaron el de las frutas y verduras. Tengo que, tengo que decir otro. No, pues la, la verdad de las cosas. Este, muy tarde me enseñé yo a alimentarme bien, pero sí, como decía, como decía acá el camarada, que, que es muy bueno alimentarse bien. Porque así te cuidas va y mucha gente, muchas veces los excesos nos llevan a tener problemas porque una cosa es, es lo interior, el alma y todo ese rollo y el cuerpo es prestado. ¿va? Te lo prestan, si tú lo tratas bien adelante, si tienes excesos, pues te lo vas a acabar lo no más pronto. Entonces nos recomiendas comer frutas y verduras también, lo mismo. No, yo les recomiendo que si les gusta tomar, que tomen, que fumen, no se droguen, ni se rayen, tampoco era el consejo de mi papá. Dijo, no se raye, no se raye mi hijo ni se drogue. Dice drogue puede traer el pelo largo, puede fumar, tomar, sin exceso. Pero como es diciembre, vamos a darle todo diciembre. Ah, o sea, tu papá. Todo no le... diciembre es tomar y fumar. A ya tu... después ya no. A tu papá no le gustaban los tatuajes. No, mi papá era, también era músico, era acordeonista, pero era el consejo que él me daba, porque yo traía el pelo largo, pero él decía que que todo estaba bien, nada más que no me, no me drogaron y me rayara. ¿Y te rayaste alguna sí, vez? Me... No, yo no, no tengo ningún tatuaje, ni en la vida me he drogado porque... Me ha tocado ver muchas cosas muy tristes cuando la gente se droga, que igual vuelvo lo mismo, respeto a quien lo haga, ¿verdad? Y quien se raye. Me gustan mucho los tatuajes, siempre quise, pero pues yo me, me tomé esa decisión de respetar porque mi papá ya no vive. Pero te digo, este, respeto a quien se droga y le gustan todas esas cosas, pero a mí no me gustan porque he visto muchas cosas muy tristes, he visto gente drogada matando gente, he visto eh, hijos de amigos encerrados en anexos, he visto gente que se ha suicidado por drogarse y, pues, más que todo, yo digo que es la primera causa de, de los suicidios, de los asesinatos, de la delincuencia, de los papás golpeadores, de, de los niños malqueados y, pues, yo digo que eso es parte, pero, pues, te digo, se respeta a cada quien hace lo que quiere. Y ese es el consejo, ¿verdad? Que si, Que si pueden pensar en, en detener el paso que llevan, pues de una vez que lo hagan, ¿verdad? Porque después llegando a un llegando al lugar donde no te va a gustar estar, sin que te des cuenta encerrado, muerto y todo ese rollo, ya no hay vuelta para atrás. Ese Ay, no. es el consejo. Ay, no, qué, qué tristes cosas. Pues te agradecemos, Gabriel. Qué bueno que ya pusiste el gallo caballo ahí de tu avatar. Sí, ya, ya lo tengo. Ahí lo voy a dejar ya el gallo caballo. Si sí. ¿Sí era así, si ¿Sí era así el gallo caballo, como nos lo platicaste, si ¿Sí era así. Pues, este. Pues sí, yo tenía otro, otra imaginación del gallo caballo, pero nunca pensé en verlo dibujado. Así es que puede ser ese. ¿Y cómo Me lo gustó cómo, y pues, cómo lo cómo lo imaginaste? Eh, yo me lo imaginaba con, con cabeza de caballo y cuerpo de gallo. No, no, no te creas no estar bien rebel No, me lo imaginaba un caballo negro sabache con el cabello largo de, de, de así rojo de, de gallo y con el pico chavito. Sí, puede tener colores así también. Así. también. Uh -huh. Ándale, es lo que te digo, o sea, es porque no hay colores, pero te digo, más o menos es un, es un dibujo que representa lo que viene siendo lo bonito de ser una imaginación porque lo puedes hacer tú como tú quieras tu imaginación es la que vale no tanto ya este tiene pico término. tiene pico de gallo no tiene, sí, la, tiene de gallo? la nariz normal de, de, del, del caballo sino también tiene el pico del caballo pero la sí, cara es, del caballo pero, ya, ya faltan todos los demás a ver qué dice la legión a ver si conocen a algún ¿Cómo se llama el, el criptido? ¿Cómo se llaman los ¿Criptidos? Los, cri, los criptidos, ¿va? Sí, muy bien. Antes les decía yo, se me venía mucho a la mente cuando me acordaba de que iba a empezar tu, tu programa así de, de criptidos. Decía yo, el triptido de Oklahoma. Pero yo decía el triptido, nada que ver. El triptido de Oklahoma. Sí. Ok. Y yo decía... El tríctido de Obtrajoma. <risa> Como cuando me <risa> un relato de platicar de un... Y dije, ¿qué es eso, hombre? ¿Qué estoy pensando? ni no existir es eso. Ok. Muy bueno, bien. nos vemos, Sigan... Ustedes siguen con los taquitos y las coquitas. Acá de este lado yo creo que ya va a tamales y pues ya, ya vienen las fiestas. El domingo hay posada. Oh, bueno. Pues ahí platicamos sí. entonces. Te agradecemos, Gabriel. Un saludote y mándale muchos abrazos a Laurita. Ah, y esperamos sí, mándale abrazos a Laurita. Ah, sí, Laurita ya está mejor. hago el médico y me platicó que estaba que estaba mejor. Que les manda muchos saludos, pero que le había dicho a la doctora que tendría que descansar temprano y no nos está alcanzando en la transmisión. Ah, por eso. Bueno, vamos a tratar de sí. hacer una transmisión temprana, el fin de semana. Voy a ver qué onda, para ver si ella entra. Ok, perfecto. Muy nos bien. vemos, este, un abrazo bye, para Gabriel. la legión, saludos y a toda la legión de Facebook también nos vemos, abrazo Gabriel, bye bye, bye Andrea. Andrea bye Bye Andrea. ahí tuvimos a Gabriel que nos llamó esta noche para que Yadira, sí, escríbeme al Instagram me estaba preguntando algo ahí ¿Yadira? Sí muy bien, gente, hemos llegado al final de esta transmisión, ya está sonando la música que anuncia que esta transmisión fue llegada a ustedes por medio de Escribe, los útiles escribe para los niños del regreso a clases y también por Yacult el yogur que fortalece tu día, las historias también está patrocinado por Coca-Cola la chispa de la vida Andrea, buenas noches no, no, porque no hay coquita hoy ah, no? Si no se por Zmarque también no está patrocinado hoy no. ¿quieres mandar saludos? Eh, saludos, saludos a Yadira saludos a Gost, Dacu, José, Maru mmm, ¿Qué más a Emea, a Ángel a él, a Lissette Martínez, bueno, a todos, a todos, a todos. Muchas gracias por haber venido hoy. Muchos besitos y abrazos. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Mañana es viernesito ya. Vale, saludos. Nuevamente, casi fin de semana. Mañana los que estén por la noche, pues nos reunimos aquí para platicar, para estar juntos, para acompañarnos durante la noche. Los que salgan a fiestas, los que salgan a posadas, preposadas, que nos vaya bien, cuídense mucho. Mañana nos vemos aquí. Un abrazo a todos, los quiero. El ser de MTP nunca puede hacer, pero sí sé cómo es. No eres, el ser de MTP, MTP, MTP, y ahora como no lo vemos, dándolo de que está después. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. ¡Ay, ya sabía! Eh.